Thank <laughs> you. familia, así que el cariño que les tiene a usted es bastante. Así que Benjamín, hoy día es tu cumpleaños. Ahí tienes a la familia para que te puedan saludar Benjamín. Bienvenido. <risa> A ver esos aplausos por favor todos estamos felices aplausos para los amiguitos de cinco añitos el día de hoy está cumpliendo sus cinco añitos esta bonita sorpresa ha sido realizado nada menos que nada más por su, por su esposa hijas hermano, primas toda la familia que está presente la familia que te quiere está contigo de repente no te lo esperabas pensabas que se había olvidado de tu cumpleaños aquí está Toda la familia, gracias a la invitación que ha hecho tu hija, tus hijas, tu esposa, tus hermanos y tu prima. Señor, ¿Ya? Anímense, anímense para aplaudir fuerte a continuación Jenny González Guamarí. también aplausos para Jenny Meleni ¿Eh? González Guamarí. ¿dónde está Meleni? ahí está también su hermano Artemio Guamarí González ¿dónde está Artemio? señor Artemio Acompañar a su hermano Por los 50 años Un Aplauso para el señor Artemio Bien. Enseguida Le vamos a dar El micro Primero a la hija mayor eh, En este escrito Que me han mandado las hijas Reconoce a su papá como uno de los hombres luchadores que se ha ido esforzando día a día para sacar adelante a cada uno de sus hijas y a su familia. Gratitud a este hecho señor Benjamín es lo que usted está recibiendo, este merecido homenaje que les ha hecho sus, sus hijas, su esposa y demás familiares como tiene que ser los agradecimientos de parte de usted a toda la familia que el día de hoy le acompaña y sobre todo a los que han organizado este bonito evento para usted Señor a ver, este, con todos muy buenas noches eh, todos los compañeros, mis vecinos, todos en general, bueno, muy buenas noches. Ahora, este, les, les agradezco que me está acompañando hoy día en mi cumpleaños. Eh, la sorpresa me han agarrado mis, mis familiares, mis hijas, mis, mis hermanos. Entonces, yo me he quedado muy, muy agradecido. Eh, momento, otro me han agarrado de sorpresa. Eh, otra forma me he quedado. Eh, yo no quería festejar mi cumpleaños. Mis, mis hijas, mis familiares, todos de sorpresa me han agarrado. Más bien, me disculparán de repente. Estoy haciendo muy mal. Eh, me pasarán por alto ¿no? primos, eh, todos los vecinos, todos los compañeros. Más bien, les agra lo agradezco. este hasta últimas consecuencias hay que bailar con nuestra música y el nos sentimos todo general nada más eh, participación gracias muy bien esas palmas como dice el dicho arriba abajo al centro y adentro, señores, saludos. Saludos. sí, por favor, señor Benjamín, ahora sí, a soplar la velita. Thank <laughs> you.